Bienvenido, bienvenida a la oportunidad de negocios Teoma. Teoma es una empresa peruana que nos brinda la oportunidad de empezar un emprendimiento apalancado. ¿Qué significa un emprendimiento apalancado? Pues que tú vas a empezar tu negocio apalancándote del capital y el trabajo de una empresa en este caso teoma te brinda la oportunidad de que ya no tengas que pensar en un producto en qué producto vas a vender o qué producto tienes que crear para iniciar tu negocio ya que la empresa ya creó el producto tampoco te tienes que preocupar por permisos licencias o registros ya que la empresa ya lo hizo por ti tampoco necesitas alquilar un local ya que este tipo de negocios no lo requieren Tampoco necesitas preocuparte por la logística, importaciones, exportaciones, almacenaje, transporte, ya que la empresa tiene todo este trámite hecho por ti. Tampoco necesitas contratar personal porque nosotros no trabajamos con empleados, muy a lo contrario trabajamos en equipo. Teoma tiene alrededor de 120 productos distribuidos en diferentes líneas de productos. Estos productos están distribuidos entre productos para la salud, nutracéuticos, una línea completa para gimnasio, cuidados para tu mascota, cuidado personal, productos de consumo masivo como champú, jabón, café... Perfumes, productos para personas adultas, productos para enfermedades específicas y así diferentes líneas, incluso tienes un purificador de agua, una agencia de viajes y todos ellos están certificados por la SGS, así que con toda garantía los puedes vender y recomendar. ¿Y cómo puedes empezar tu negocio con nosotros? Pues para iniciar tienes que elegir con cuánto capital quieres iniciar tu emprendimiento, puedes empezar desde 720 soles hasta 7200 soles. La diferencia de los tres paquetes mayores de 1800, 3600 y 7200 es que te brinda la oportunidad de cuando tú llegues al rango rubí, la empresa te facilita desde el 25% hasta el 100% de la inicial de un auto de cualquier marca o cualquier gama o cualquier modelo que tú elijas ok entonces para que tú puedas tener una mayor visión de cómo es que nosotros trabajamos cómo ganamos y cuánto ganamos a continuación te invito a que veas este video. si tú decides iniciar tu negocio con un capital de inversión de 1.800 soles al vender estos productos habrás recuperado eh, tu capital invertido y además estarás obteniendo una ganancia de 1.200 soles también puedes ganar por las nuevas afiliaciones si tú decides invitar a cinco emprendedores más a iniciar con esta excelente oportunidad de negocio y estos cinco emprendedores deciden también iniciar su propio negocio con un capital de 1,800 soles igual que tú, estarás ganando una comisión de 210 soles por cada uno de ellos. En resumen, lo que vas a ganar es por las ventas 1,200 soles, por las nuevas afiliaciones 1,050 soles por el premio rendimiento 200 soles y alcanzas la tabla gana más de 1,020 soles. En conclusión estarás llevando un total de 3,470 soles en tan solo 15 días. No sé tú pero yo no conozco ningún empleo, ningún trabajo que me pague esta cantidad de dinero por un trabajo tan sencillo y por brindarle a otras personas la oportunidad de que también emprendan en este gran negocio y puedan mejorar su calidad de vida. Y muy bien, ya tuviste la oportunidad de ver cuál es nuestra oportunidad de negocio. Ya tuviste un ejemplo. Si tú quieres saber más a detalle, porque tan solo te he contado cuatro formas de ganar, la empresa tiene 16 formas en las que te hace ganar dinero. Yo te he contado en este video de tan solo cuatro de ellas. Si tú quieres más detalle, pues pide la información a la persona que te compartió este video para que puedas informarte y puedas formar parte de este negocio que ya muchas personas han iniciado y están cambiando literalmente su vida. Nos vemos en el éxito. Chao.